En toda mi vida no he visto más que lo mismo de siempre. Cambiaban los nombres, cambiaban las caras, cambiaban los discursos, cambiaban los partidos, pero se seguía haciendo lo mismo de siempre. Hasta que nos dimos cuenta de que para obtener un resultado diferente hay que hacer las cosas de una manera diferente. Nadie con poder en este país va a ayudar a la ciudadanía frente a abusos como la estafa de las preferentes, el rescate bancario o el expolio de las cajas de ahorro. Porque no hay nadie con poder en este país que no haya sido cómplice de todas estas estafas. Solo la ciudadanía puede pararlos. Todas las iniciativas en las que que han conseguido cambios, han sido iniciativas con objetivos concretos que han cambiado la manera de hacer las cosas. Es hora de terminar el trabajo que hemos empezado. Los causantes de la crisis saben que la ciudadanía con lo poco que tenemos los estamos acorralando. Es hora de usar ese poco que tenemos, el voto, para darles una lección que no olviden. Es hora de que la ciudadanía le gane unas elecciones a la partitocracia Es la hora de los ciudadanos críticos, honestos e informados. El momento es ahora. Vota por ti. Red Ciudadana Partido X.